Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver otra manera de octavar frases para improvisar. Si no vieron la primera, mírenla, se las recomiendo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahí. Vamos a tocar en Fa y voy a tocar la pentatónica de blues con tres notas extra. Lo que vamos a hacer es aprovechar que a partir del traste 12 la guitarra vuelve a empezar. Esto es así. La sexta cuerda, al aire, es la nota Mi. Y si seguimos recorriendo el mango, tenemos Fa, Sol, La, Si, Do, Re, y volvemos a Mi. Entonces, al aire es Mi, y en el traste 12 también es Mi. Esto pasa con todas las cuerdas. Así que si mi primera posición salía del traste 1, voy a tomar de referencia el traste 12, y voy a buscar el primer casillero que le sigue. Es el traste 13 y a partir de ahí voy a armar la misma posición que tenía en el traste 1. Entonces lo que podemos hacer es armar una frase en esta primera posición, trasladar toda la posición al traste 13 y responderle a la frase. Veamos cómo suena esto un poco más libre y tocando sobre un blues. Si les gustó la clase no olviden suscribirse, cualquier duda me la pueden dejar en Facebook y nos vemos la próxima clase.